El diputado por el Partido Revolucionario Moderno PRM destacó que desde que ganó ha optado por el bienestar de la provincia. Entes sociales asumimos la responsabilidad y desde que ganamos pues estamos sometiendo proyectos de leyes como también estamos sometiendo resoluciones donde estamos recomendando a través de esas resoluciones al presidente de la República para que se dirija al Ministerio de Obras Públicas y que ponga en ejecución todas las obras que hay pendientes a Francisco de Macorís. Dijo sentirse satisfecho al ver propuesta de su persona marchar con normalidad. Porque el presidente ha acogido ese llamado, esas resoluciones a través de la Cámara de Diputados, por parte de Nicolás Hidalgo y está dando el frente a las situaciones que hay en San Francisco de Macorís. Ya ustedes pueden ver que comenzamos a reembolsar la carretera que, eh, de la Topita Duarte a San Francisco de Macorís y otras eh, eh, obras que también que se están restableciendo para darle ejecución y que se termine en, en un tiempo récord en San Francisco de Macorís. Por ejemplo, para NTN, tu noticiero regional, James Francisco.